Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro video tutorial. Eh, en el video de hoy vamos a ver entonces eh, cómo podemos trabajar eh, con, nuestra, con un texto de, de, de nuestra investigación en este caso y eh, cómo podemos este, traer eh, las referencias o cómo podemos citar desde Microsoft Word en este caso utilizando el plugin de Sotero. Recordemos que en el video anterior nosotros habíamos instalado Sotero. En, en nuestro computador y ahora, eh, cuando necesitemos utilizar o trabajar desde Microsoft Word, en este caso ya vamos a tener dentro del Microsoft Word una pestaña, eso se instala de forma automática, eh, una pestaña de sotero en este caso para nosotros poder agregar citaciones, para poder agregar notas y algo muy importante también para poder nosotros este, agregar nuestra bibliografía. Eh, también nos da la opción, en este caso, de, de definir la preferencia del, de, del documento. Fíjense que predeterminado ahora lo tengo, por ejemplo, para trabajar con APA. Pero en el ámbito médico normalmente se trabaja con Vancouver. Entonces, uno puede, en este caso, buscar eh, el estilo de citación, definir el estilo de citación, en este caso, que va a ser Vancouver. Y a partir de acá, entonces, uno comienza eh, su, su trabajo eh, vamos eh, a, a suponer que estoy trabajando en Sotero, en este caso estoy realizando la lectura de, de mi investigación en este caso y este necesito agregar eh, una parte de este texto. Entonces eh, voy a, a copiar, ¿sí? a modo de ejemplo nada más, lo voy a pegar acá. ¿Sí? y tengo que este, atribuirle, por ejemplo, esta, esta parte. Voy a citar, en este caso, ¿sí? este trabajo. Y eh, me fijo cómo se llama el trabajo. En este caso se llama cómo leer eh, y generar publicaciones científicas. Entonces, este, me voy hasta, hasta Microsoft Word y este, me voy hasta la pestaña Sotero y le doy en agregar citas. entonces Ahí le tengo que poner cómo se llama, en este caso, el, el artículo eh, que estoy consultando. Se llama cómo leer y generar publicaciones, ¿sí? Le, le selecciono, en este caso, el, el, el nombre de ese artículo, le doy enter acá y como estoy trabajando en Vancouver, automáticamente me lo va a ir numerando. Entonces, supongamos que estoy trabajando ya en este otro artículo y me interesa muchísimo esta parte, ¿sí? Entonces este simplemente me voy a, hasta acá, este, voy a, a copiar esto, ¿sí? Recordemos que eh, uno tiene que expresar este, eh, sus ideas dentro del trabajo. Yo simplemente eh, a modo de, de demostración, entonces voy a realizar una, una cita acá, ¿sí? Y este, en este punto quiero citarle a, a ese autor. Entonces este, po, me posiciono en este punto, ¿sí? Posiciono el cursor en este punto y este, me voy a, a verificar eh, cómo se llama. Este, eh, este paper se llama la pregunta de investigación. Entonces, eh, la autora en este caso es Angélica Palomino. Entonces, me voy hasta, hasta acá. ¿sí? Este, me voy otra vez para agregar la citación. Y este, eh, en este momento aparece ¿sí? el buscador la pregunta. De investigación, ¿sí? Y este le doy enter acá y ya tengo mi segunda citación. Vamos a suponer ahora, ¿sí? Que esto ya terminó acá y que vamos a agregar la bibliografía en, eh, utilizando Vancouver, ¿sí? Entonces, eh, una vez que eh, asumamos que ya todo el trabajo está, esto tiene este, muchas páginas más, ¿sí? Esto es solamente a modo de ejemplo y ahora ya estoy en condiciones yo de agregar mi bibliografía entonces me voy acá en agregar o editar bibliografía ¿sí? doy clic allí y fíjense que este ya tengo mi bibliografía en formato en este caso Vancouver eh, yo en todos momentos puedo puedo seguir este agregando más contenidos acá a, a este trabajo ¿sí? este fíjense que eh, voy a, a, a modo de, de ejemplo, nada más. Este, voy a copiar otra esta parte del texto. ¿sí? Me voy otra vez acá en, en, en el Word. Este, y acá voy a realizar nuevamente este, esta cita. ¿sí? Entonces, me voy a agregar cita. Este, este se llama pregunta de investigación. Y estrategia Picot, selecciono esa opción, le doy Enter acá y fíjense lo que va a ocurrir. Primero, eh, me hace la cita en este caso en formato Vancouver, pero también automáticamente me va actualizando mi bibliografía. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar a trabajar este, su... Su trabajo de investigación puede ser un paper, puede ser una monografía, puede ser un trabajo final de tesis eh, y espero que lo puedan aprovechar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.